Saludos familia, muchas bendiciones para todos. Les habla Madeline Ortiz y les doy la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica. Para hoy jueves 10 de noviembre de 2022 estaremos celebrando los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román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 Tiene un acumulado de 520 mil dólares, mientras que la doble revancha está en 310 mil dólares. Tremenda oportunidad para ganar estos premios que pueden ser tuyos. Y tenemos buenas noticias. El juego de Double Play de ayer 9 de noviembre tuvo ganador de premio secundario por la cantidad de... 50 mil dólares. Esto fue una jugada automática vendida en To Go Store 63, Luisa Bali en Canoas. Así que muchísimas felicidades a este ganador o ganadora que disfrute mucho su premio. El Powerball para este sábado aumentó a 47 millones de dólares, 47 millones que son buenísimos, así que qué esperas? Sal a jugar y si te hacen falta unos chavitos extra, a quien no, arranca a buscar tus juegos instantáneos de lotería electrónica y gana al instante.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 Recuerda que con Wild Ball puedes intercambiar cualquier número ganador oficial de tus pegas con el número ganador del Wild Ball. Así conviertes tu jugada en una ganadora de premios secundarios, así que pídelo ya. ¿Y qué tal si damos comienzo con el sorteo de esta noche de Wild Ball? Adelante con el sorteo. Mucha suerte a los que ya están integrando el Wild Ball en sus jugadas. El número ganador de esta noche es el 4 Repito, el número ganador del Wild Ball en la noche de hoy es el número 4. Ahora pasamos al sorteo del Pega 2. Muchísima suerte familia, ese boleto en mano. El número ganador de Pega 2 en la noche de hoy comienza con el 5. Segundo número. Repite el 5, el número ganador del Pega 2 es el 5-5 repito, el número ganador de Pega 2 en la noche de hoy es el 55 ahora continuamos con el Pega 3 mucha suerte Puerto Rico el número ganador de Pega 3 comienza con el número 8 segundo número es el 7 tercer número de Pega 3 el 8, el número ganador de Pega 3 es el 878 repito, el número ganador de Pega 3 en la noche de hoy es el 878 y ahora concluimos con el Pega 4 un saludo a todos los que nos sintonizan por el Facebook Live el número ganador de Pega 4 comienza con el 3 segundo número 6 Tercer número es el 8. Último número de pega 4 es el 7. El número ganador de pega 4 es el 3. 687. Repito, el número ganador de Pega 4 en la noche de hoy es el 3687. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta noche. Recuerden visitar el enlace loterías de Puerto para más información. Los esperamos mañana viernes a las 2 de la tarde con otro sorteo más de Lotería Electrónica. Que tengan todos buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Tanto de nuestra programación por TV San Juan, TV y WSTETV San Juan. 11 Hoy en Noticias 360, Gobernador repasa beneficios del plan de ajuste de la deuda. De paso reconfirma próximo bono de empleados públicos. A combatir el estigma contra la salud mental, Defensoría de Personas con Impedimentos busca crear conciencia para que se atienda la situación. Y en Buenas Noticias destacamos el reconocimiento internacional conferido a una institución universitaria local por su escuela de cuidadores. Conozca los detalles en minutos. Comienza la quinta ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de Baloncesto 2023. Los detalles en el segmento deportivo. Esto y más a continuación en esta edición que comienza ahora. El gobernador Pedro Pierluisi destacó los beneficios del plan de ajuste a la deuda entre ellos la reducción de la deuda pública y el restablecimiento del crédito de Puerto Rico. Además, servidores públicos del gobierno central y algunas corporaciones afectadas por los recortes producto del PAD recibirán un bono como parte de un superávit de 475 millones. Pero Luisi explicó por qué los empleados afiliados a la Unión de Servidores Públicos Unidos recibirán una cantidad mayor a otros empleados. Los detalles en el siguiente reportaje. Empleados de unas 107 agencias y o corporaciones públicas se podrán beneficiar de un bono producto del superávit de sobre 470 millones de dólares, producto del plan de ajuste a la deuda. Estos empleados fueron...